Gracias por acompañarnos a esta hora a través de este nuevo formato de Darío Noticias TV. Esta es una exclusiva que tenemos el día de hoy con Ana Quiroz. Ella es miembro también de la organización política UNAP. Ana Quiroz ya por segunda vez desterrada, al igual que varios nicaragüenses que a los quienes se les ha quitado su nacionalidad por parte del régimen de Daniel Ortega. Hablamos de los primeros 200 presos políticos que fueron liberados y posterior los 94 a quienes además se les está confiscando sus propiedades. Gracias por estar con nosotros aquí en Darío TV Noticias. Eh, Gracias Ana. Iris, eh, un placer volver a encontrarte <risa> este, y, y poder compartir con con la teleaudiencia de, de Darío. Eh, realmente hay cosas que uno nunca se hubiera imaginado, ¿verdad? Eh, por ejemplo, que nos declararan prófugos de la justicia cuando a mí me agarraron y, y me pusieron fuera del país. Eh, el ser desterrada por segunda vez, el que ellos declaren que soy traidora a la patria y que además eh, del despojo que nos están haciendo de la nacionalidad por segunda vez a Kitty Monterrey y a mí somos las dos que estamos dobleteando dobleteando este, también hagan ahora gala de la expropiación de los bienes, de la expropiación de el, la pensión del, de, de retiro. La pensión es un ahorro que cada uno, cada una ha hecho a lo largo de su vida, cotizando uh -huh. todos los meses este, para que cuando le, le llegara la edad tuviera ese ahorro y, y pudiera protegerse. Hay muchísimos de los 94 y de los 222 a los cuales les han quitado la pensión, algo que, que, era, que es una propiedad nuestra, no es, eh, algo que, no es un, un regalo, no es un beneficio, es un ahorro nuestro, es un derecho. Y eh, realmente en esta... Eh, esta decisión sobre los 94 y sobre los 222, ellos están violentando la Constitución aunque hayan hecho la, la pantomima de que habían reformado el artículo 21. El artículo 20 de la Constitución dice taxativamente ningún nicaragüense podrá perder su nacionalidad. Y el artículo 21 era sobre quiénes son nicaragüenses. Y ahí eh, ellos hacen una pantomima, digo yo, porque la, para modificar la Constitución no es como modificar una ley común. Ellos tienen que pasar primero la, la propuesta de reforma a una comisión que haga un estudio, una, se, se aprueba una primera vez y en una segunda legislación, es decir, en el siguiente año, ¿verdad? Porque las legislaturas en Nicaragua son del 9 de enero al 15 de 15. diciembre, ¿verdad? Entonces, hasta el próximo año podrían aprobar esa reforma. Que ellos hicieron, aunque es una reforma arbitraria, inco arbitraria sí, e totalmente. inconstitucional. Ahora, ¿qué opinión le merece, por ejemplo, la mezcla que se hizo por parte del régimen? Primero los 222 es que, liberados a los que se les despojó de su nacionalidad y se les empezó a confiscar propiedades y después 94 aparecen, entre ellos cura, periodistas, personas, ciudadanos comunes, aparecen empresarios. Eh, ¿Qué opinión le merece esa mezcla que hizo el régimen? Bueno, el, es una señal eh, a mi forma de ver, no tanto para nosotros, para los que estamos siendo despojados, sino para su gente, para decirle, seguimos con fuerza, seguimos golpeando a esta gente, este, no se van a salir con la suya, porque sabemos que su propia gente está, por un lado, preocupada, pero también diciendo, oye, hey, de nada eh, sirve todas las manifestaciones que hemos hecho nosotros o toda esta manipulación que han hecho, porque vienen, los agarran y, lo, y los sacan. Uh -huh. Y es más, le dan algo que nosotros quisiéramos, que es mandarlos al imperio. <ríe> Entonces hay gente de ellos que no está conforme con que los hayan sacado. Eh, y hay otra gente que no está conforme con que eh, dentro de todo lo que ha pasado hayan hecho semejante castigo ejemplar con Monseñor Álvarez porque lo, lo, lo meten al infiernillo, lo, le dan 26 años en un juicio totalmente eh, como se dice ahora, fake verdad un, un juicio totalmente falso construido de la nada con eh, testigos que ni siquiera quisieron llegar Correcto. porque hay testigos que, que prefirieron huir antes de decir mentiras y otros que del todo no se presentaron tampoco eh, entonces también hay esa, ese malestar por parte de su, sus bases que tienen una fe católica. Creo que esa gente eh, se siente dolida con todo esto. Y ahora, con los 94, ¿verdad? Donde hay gente muy variada, ¿verdad? Estaba, estoy yo, pero también está Silvio Báez uh -huh. eh, o Camilo de Castro, ¿verdad? Eh, una persona que pues se dedica a su trabajo de comunicación y, y diseño, o personas este, con una larga trayectoria como Luis Carrión o como Mónica Baltodano, ¿verdad? Y gente también que, cuya trayectoria es mucho más limitada y una gran cantidad de periodistas. Creo que, que ellos trataron de, de meter un poquito de todo para que vieran que era contra todos los sectores. Pero aún en este grupo hicieron, a la hora del despojo una cuestión eh, en el caso de... solo había tres personas dentro del país. Eh, Azalia Solís, eh, una jurista, eh, constitucionalista eh, Sofía Montenegro uh -huh. periodista comunicadora eh, muy crítica de siempre y doña Vilma Núñez ¿verdad? Eh, ya Sofía y Azalia afortunadamente están fuera del país pero eso les dio mucha rabia uh -huh. que, que no las pudieron agarrar y entonces ellas vivían en un condominio de no sé, 10, 12 apartamentos, y entonces llegaron y a todos los del condominio les dijeron, ya no, ustedes ya no son dueños de esto, ustedes van a tener que pagarle al Estado 500 dólares mensuales de alquiler si quieren seguir viviendo aquí. Y en el caso de, del apartamento de, de Sofía y Azalia, ellos entraron, rompieron las puertas, ¿Verdad? Eh, y, a, a todos los, y a todos los dueños de, de los otros apartamentos los tienen amenazados. Correcto. Eh, Doña Ana, hay mucha zozobra, mucha especulación, mucha opinión eh, flotando por ahí eh, sobre qué pasó con la liberación de estos más de 200, 220, luego ¿verdad? los 94 que aparecen confiscados y desterrados. ¿Qué pasó ahí? Aparece Humberto Ortega diciendo, son negociaciones, ya se están dando este panorama, nos deja entrever que es una coyuntura para unas próximas elecciones libres y transparentes, como es la demanda del pueblo nicaragüense. ¿Qué opinión le merece toda esta situación? Mala bueno, postura de Humberto. Bueno, en primer lugar, eh, tanto el régimen, a quien no le creemos, uh -huh. como el, el gobierno de los Estados Unidos, han dicho que no fue una negociación, ¿verdad? Que fue una decisión unilateral del gobierno de, o del régimen de Ortega y Murillo y que lo, que lo único que sobre lo que conversaron fueron sobre las cuestiones logísticas, ¿verdad? Y el, el punto que el gobierno de los Estados Unidos solicitó fue que les entregaran una, un documento uh -huh. porque Ortega y Murillo querían enviarlos desde el primer momento sin ninguna, indocumentados como, como se conoce y apátridas el gobierno de Estados Unidos dijo eso es inaceptable necesitamos que tengan un documento y que salgan uh -huh. eh, legalmente eh, entonces, no es que hay una negociación, ¿verdad? En un primer momento, el secretario Blinken dijo, esto parece una señal de buena voluntad. ¿De uh -huh. parte del régimen? Sí, de parte del uh -huh. régimen, pero inmediatamente eh, toman la decisión de declararlos apátridas, uh -huh. de despojarlos de su nacionalidad y además de confiscarles sus bienes. Entonces... La buena señal se borró prácticamente de manera inmediata, fue una cosa muy fugaz, ¿verdad? Y el, tanto el gobierno de los Estados Unidos como otros gobiernos han condenado muy fuertemente eh, la actuación del régimen. Y, y algo ejemplar entonces para que la población que quizás esté un poco confundida comprenda eh, fue quizás para usted una señal del régimen de querer negociar con Estados Unidos por de, la presión que tienen de las sanciones claro, que lo han dicho no nos afecta pero dejan entrever que sí les está doliendo este, que si sí los tiene afectados, ahogados definitivamente que los tiene ahogados y eh, en este momento la presión que se va a estar dando sobre el BESIE que es de donde ellos sacan fondos, los va a ahogar un poco más todavía. Eh, no, ellos quisieron dar una señal, pero... Pero es que tienen una posición... Ellos tienen una posición... Una esquizo, señal fallida para usted. Esquizofrénica, uh -huh. ¿verdad? Que sí quieren, pero no quieren. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, sí, hablemos, pero no hablemos. Uh -huh. Pero en mis términos. Y, y, y ellos viven tratando de dar señales para su propia gente correcto verdad que las señales es, o sea a lo que los han O sea que cada vez a lo interno están más desquebrajados desquebrajado. correcto este ellos y, y la el, la prisión a la, a la jueza el día de ayer que tiene un nombre un poco complicado uh -huh. este es otra señal que para su gente que, que, que Primero, que no, no todo mundo está alineado con ellos y segundo, que es lo peor para, para su gente, es que ellos no están a salvo. Uh -huh. Yo tuve la oportunidad de conversar con algunas de las personas eh, que trabajaban con el régimen que fueron liberadas ahora de los 22, en el 220, 222 uh -huh. y me decían nunca supe por qué me metieron a la cárcel uh -huh. nunca entendí de qué se trataba y si sí, yo hice todo lo que ellos me pidieron ¿verdad? y de repente <coughs> de un día a otro me veo sentado con la gente que yo ayudé a afectar correcto entonces eh, para terminar esta parte para usted lo que dice Humberto Ortega es de creerse o no cuando él dice lo que se está dando ya son las negociaciones y esto eh, nos presenta un panorama para eh, ir a unas elecciones libres y transparentes en el 2023 es así o está equivocado Humberto Ortega yo creo que, que es como como dicen el pensamiento del deseo él quisiera ¿Por quién habla Humberto? ¿Habla por él o está hablando por el hermano? Él habla por él exclusivamente. Uh -huh. Creo que sí hay una comunicación con, con Daniel, pero eh, él no tiene mayor influencia ni sobre Daniel ni sobre otra gente. ¿Y ese deseo de Humberto Ortega se comparte dentro de las bases, por así decirlo, del MBS, de la vieja guardia, de los viejos militantes, o es pues no. aislado? No, yo creo que es una, un, un, digamos, una decisión y una posición eh, bastante individual de Daniel, de Humberto Ortega. No, es, si en, ¿No está siendo respaldada? No está siendo respaldada porque realmente no se ven ningunos pasos en la dirección de, de poder tener elecciones libres, uh -huh. ni... Mañana ni en 2026. ¿Desconoce usted si Humberto ha cabildeado o se ha reunido con la vieja militancia? ¿No, con no se líder se ha recibido el para cabildear o, en este caso, para sentar posiciones sobre ese deseo que usted dice tiene él? No, no, de lo que yo sé, Ajá. él no mantiene una comunicación uh -huh. con otros sectores de la oposición ni con eh, antiguos colegas de, de él. Eh, Creo que todo mundo sigue trabajando en primer lugar por el, la liberación de, los, de Monseñor Álvarez uh -huh. y las otras 34 personas por lograr el debilitamiento del régimen, tanto a lo interno como en, en el exterior y el fortalecimiento de la resistencia uh -huh. cívica. Doña Ana, eh, bueno, no quiero concluir la entrevista sin preguntarle por supuesto el tema del momento, el tema que tiene a más de 3 millones de nicaragüenses católicos en estos momentos surgidos eh, y, y por supuesto con mucha preocupación por lo que está pasando en Nicaragua, para reiterarlos un poco, quienes no conocen de lo que está pasando, el régimen de Daniel Ortega ordenó, a través de la Policía Nacional, a la Iglesia Católica, a realizar los tradicionales via crucis con Cristo a cuesta a lo interno, es decir, dentro de los templos. Esto, por supuesto, no tiene preocupada solo a la Iglesia Católica de Nicaragua, sino también el mismo Vaticano, quien fue atacado recientemente por Daniel Ortega, y a la feligresía, que como les decía, es la mayor en Nicaragua. Hablamos de más de 3 millones de nicaragüenses católicos que están siendo en estos momentos atacados, igual que la iglesia católica. ¿Qué opinión le merece esta situación, doña Ana? ¿Cómo cree que va a concluir esta situación? Porque estamos viendo que ya no es solo a la iglesia, sino a su feligresía también. Creo que, que es una muestra del irrespeto a la libertad religiosa eh, y, a la, y a, la, a la libertad de expresión. Eh, creo que será una piedra más... En ese, y, un, y una palada muy grande en ese hoyo que ellos están cavando para que sea su tumba. Eh, esto se mete con, la, con tradiciones muy arraigadas, ¿verdad? Eh, se mete con voluntades eh, de la población muy fuertes, que, tra, que tradicionalmente, sin <coughs> ningún espíritu político ni ninguna cuestión más allá de su fe religiosa salen cada año a hacer la peregrinación a Popoyoapa, por ejemplo uh -huh. ¿verdad? Las, las carretas hasta Popoyoapa todo eso está ahora prohibido la, la simple eh, el rezo del Vía Cruz y, y, y todas estas eh, Procesiones que son signos de fe, son signos de, de creer y de respetar eh, las manifestaciones de la gente que sale a hacerlas sin pensar en ningún color político. ¿Cómo cree que puede deslucidarse esta situación en los próximos días cuando usted misma acaba de decir Ortega o el régimen cavó su propia tumba porque se está metiendo con las tradiciones más arraigadas en nuestras raíces. Yo, eh, yo siento, digamos, que, que el pueblo católico de Nicaragua ha sido un pueblo muy resistente. O sea, lo vimos manifestarse muy fuerte uh -huh. en oposición a la llevada de sus líderes. El, la feligresía católica no necesita eh, tener a alguien enfrente para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y esto eh, claramente lo están identificando como una agresión terrible, que se suma al miedo de quienes fueron beneficiados por la Ley 85-86, que están ahorita en riesgo porque mm -hmm. ya empezaron a quitarle a gente que fue beneficiada de la Ley 85 sus propiedades. Eh, se suma a la gente que ha sido afín al frente uh -huh. pero que ahora les tiene pánico uh -huh. este, y que no se sienten seguros. Creo que todo esto lo que hace es profundizar la resistencia. Aquí vamos a seguir adelante, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir construyendo esa Nicaragua democrática, justa, libre para todos y todas, donde sin importar la religión, las creencias o la posición política o ideológica, todas y todos tengamos cabida. Muchísimas gracias. Ahí escuchaban a Ana Quiroz. Ella es también defensora de los derechos humanos nicaragüense, como les decía al inicio, desterrada. Eh, doblemente por parte del régimen de Daniel Ortega y es también miembro de la organización eh, política UNAP. De esta forma nosotros nos despedimos de ustedes, gracias por acompañarnos en esta nueva iniciativa dirigida por supuesto por nuestro director Aníbal Toruño, quien ha decidido eh, llevarles a ustedes otro tipo de formato a fin de tener una mejor comunicación y de esta forma que usted se maneje informado de todo lo que está pasando en Nicaragua, pero también en el resto del planeta. Les invitamos a que nos dejen sus sugerencias, que ahí por supuesto nosotras las vamos a coger con mucho gusto. Les reiteramos, esto es Darío Noticias TV. Nos vemos, hasta la próxima. Estuvo con ustedes Iris Castillo.